Go. Go. Nos vamos o nos vemos, somos lo que creamos Y amo lo que seremos, en lo que sedemos. Y no nos encontramos, y en eso que nos buscamos Noto que nos perdemos, nos vamos o nos vemos A veces no es suficiente entrenar, ¿verdad? Muchas estrellas son estrellas cuando dejan de brillar Trae planetas y juego billar. Me clavaron dagas en la espalda para tratar de escalar y el mike la katana de este es samurá Hermano, lo diferente, es ser normal Y a veces me encuentro, a veces me pierdo Entonces me reinvento Trabajar es capitalizar el tiempo Lo siento pero fuck them. Tengo palabras para abrigarme Amo mi odio pero odio amarte Debí de vigilarme Te buscas hasta perderme o te pedí encontrarme para poder explicarme qué es lo que harás Encontras y me encontrarás El corazón que decorasas, decorarás Decorarás Y si somos algo en la cabeza de alguien más Saliendo de la faz De la tierra, de la guerra y de la paz No hay nadie que blasfeme como Blas ser nómada es una condena pues siempre te moverás Solamente si estás que no te perderás No sé dónde chuche estás que ya no te encuentro Mientras te busco dejo estas letras por donde estoy yendo Funcionan como migas por si me acabo perdiendo Laberinto interno y de eterno eterno El concepto del todo es incompleto Vivo lo que cuento, nunca lo invento Prefiero cerrar la boca para reciclar el aliento No sabes lo productivo que soltarlo al viento Recuerdo al blast de cinco años persiguiendo al viento Por la arena Corriendo y no lo encontré La conclusión fue que el viento es como el tiempo Nunca muere porque no deja de estar naciendo Yo y mi mayor trofeo es el respeto Y no siempre respetamos Si Dios existe no le importamos Tampoco debería de importarnos demasiado A los humanos Un microbio no es consciente de que está en tu mano Solo habían dioses mundanos Pero los derrumbamos Y somos lo que damos ¿Qué hacemos cuando damos lo que no tenemos? Fácil en ese momento es cuando lo encontramos Nos vamos o nos vemos Me siento como Fenrir Ferry de cualquier lobo sin maná es alfa Cualquier hormiga puede ser atlas Cualquier gato en un mundo hecho de ratones Se sentirá como Aslan yeah. Ferry de Nazgard, cualquier lobo sin maná es alfa Dios es mundano, los derrumbamos Laberinto interno y de eterno, check Plaxo en el micro ja. cacofónico en controles yeah. Exo Nova Recre